Diferencia entre los trámites de suspensión y postercación de estudios Uno de los trámites que solicitan las y los estudiantes es suspensión, postergación de estudios y retiro. En ocasiones no existe claridad respecto a qué se refiere cada uno de ellos. Suspensión el o la estudiante, una vez concluido el semestre, con todas sus calificaciones en acta, solicita a la unidad de Secretaría de Estudios interrumpir su carrera por un semestre. Esta solicitud la puede realizar dos veces durante su estadía en la carrera. Puede suspender dos semestres consecutivos teniendo en cuenta que en cada semestre debe realizar la solicitud. Postergación el o la estudiante es autorizado por la universidad para postergar el semestre que se encuentra cursando y puede extenderse hasta por 10 semestres, de acuerdo a los cinco motivos que indica el reglamento, enfermedad, viaje al extranjero, actividades laborales, embarazo o problemas económicos, todo lo anterior respaldado con documentación debidamente acreditada. Si posterga por motivos de salud, debe solicitar reincorporación con certificado de alta Tendrá derecho a continuar sus estudios de manera regular una vez cumplidos los plazos estipulados en la postergación autorizada. Retiro Él o la estudiante manifiesta formalmente por escrito en la unidad de Secretaría de Estudios su voluntad de no continuar en la carrera o programa en que se está matriculado, previa autorización de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Biblioteca y Aranceles.